Hacks regresó este año con su segunda temporada y me alegra decir que sigue siendo muy buena. La segunda temporada retoma justo donde terminó la primera, con Ava y el email bastante revelador sobre Débora. Este es un tema que la serie aborda de frente y rápidamente resuelto para así pasar a lo que creo es lo mejor de Hacks, la relación entre Ava y Débora. Esta última decide recorrer el país junto a Ava para probar el nuevo material en distintos clubes de comedia. Así que en el espacio reducido, las dos mujeres tienen que resolver sus problemas al mismo tiempo que deben consolidar un buen show con el que Débora pueda tener un regreso triunfante fall a las vegas el humor que tanto me hizo reír en la primera temporada sigue presente Hax continúa haciendo una serie muy divertida y sigo amando a estas dos mujeres cada una con sus fallas que son muchas pero también cada una con sus chistes logran esa rara combinación de hacerme reír al mismo tiempo que me estoy secando una que otra lágrima Hax sigue siendo una de mis series favoritas me hace reír mucho me divierte y me hace llorar pero al final de cada episodio y sin duda al final de la temporada me encontré con una sonrisa en el rostro le doy cuatro estrellas y media de cinco